No me lo esperaba, el peor momento de Cincha Fernández. Después de haber quedado fuera del Bailando 2018, por voto telefónico contra Mary del Cerro, Cincha Fernández recibió una nueva mala noticia que la tomó totalmente desprevenida. La diosa que tuvo un año con mucho trabajo y exposición mediática, tuvo un nuevo mal trago en su carrera profesional que le cayó como un baldazo de agua fría. Según ella misma lo confirmó en diálogo con el sitio de espectáculos Ciudad Magazine, la producción decidió despedirla de involucrados, el ciclo de América Televisión del horario matutino conducido por Mariano Yudica y Pia Sau. No ves el mejor fin de año en el plano laboral para Cynthia. La panelista fue desvinculada del ciclo y lo confirmó en las últimas horas, aunque aseguró que desconoce los motivos por los que se tomó esa medida. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo, aseguró la bailarina al portal de espectáculos. Luego, agregó, no me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, admitió. Cuando tuvo que dar su opinión sobre su rol en el programa y cómo lo había desempeñado todo este tiempo, ella no dudó en decir, creo que hizo un trabajo muy bueno durante todo el año. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer?. ¿Qué habrá ocurrido?. Después de haber quedado fuera del Bailando 2018, por voto telefónico contra Mary del Cerro.